Ok, um, uh, tuve un poco de tiempo para reflexionar sobre las sesiones de LIGO y uh, algunas ideas. Um, a ver. Uh, uh, primero tenemos las sesiones de las sesiones del, del telenovelas. y lo otro que tuvimos fueron las expresiones la telenovela está, está yendo bien es, es un, como un ejercicio puramente de pronunciación complemento de pronunciación así que está bien creo um, <coughs> eh, o sea, la gente viene les digo que lean cada línea. Ah, una cosa un poco de logística que está atascada es: este es el orden principal. Um, a ver, entonces viene la persona 1, 2, 3. Bueno, al comienzo pensé que iba a ser como un poco de teatro. Eso <risa> ya se fue por la ventana porque, um, eh, porque la gente, la anime principiante, tiene dificultad con. Simplemente leyéndolo, ya es, ya es bastante bastante trabajo Entonces, um, eh, la gente está dedicada más a tratar de leerlo correctamente Esa es la, la principal dificultad, creo Y yeah, a ver... Um, entonces, uh, este el personaje A y B Entonces lee A, B, A, la persona 4, lee B, etc. Entonces la persona lo lee una vez, después yo solo leo, lo repito, y tengo que repetirlo dos veces, um, y después la persona lo lee por la tercera vez. Este es el, el formato. Entonces, lo que no me gusta es que después de que te haya terminado de leer, eh, la persona haya terminado de leerlo, yo tenga que decirle a la siguiente persona: le toca a usted. No sé. Creo que como que rompe la, la inmersión, uh, esta parte, como que rompe la inmersión un poco. Um, ojalá que la gente pudiera, pero, o sea, entender que aquí hay una, una lectura, uh, corrección dos veces y después otra lectura. El hecho de que esté estructurado así también es difícil explicarlo a la gente, presento a la gente nueva, uh, porque hay gente, oh, ¿qué, pa qué pasa si me equivoco y eso? Y, quiero asegurar, no, no se sé preocupe, yo lo repetí después así que puede corregirlo también um, así que incluso para este, creo que sería útil tener como un clip un clip de 30 segundos mostrando un poco el, el, el, el lo que hacemos la lectura esto en general está bien, no, no hay muchos problemas. Uh, el problema lo tenemos con la, con la segunda parte, de las expresiones. Uh, este es, es un, un tema de la metodología. Uh, es como... No sé si es como la logística o la pedagogía. Lo otro que estoy pensando es, reduje las sesiones a 30 minutos... Y es un poco raro. Una hora era como demasiado. La gente se estaba cansando y necesitaba mucha dedicación. estar por una hora. Así que 30 minutos uno lo puede hacer más ligeramente. Y después de cambiarlo a 30 minutos empecé a pensar: quizás lo puedo hacer tres veces a la semana. Y quizás. Quizás. Eh... Entonces, eso es lo que estoy pensando. Entonces, 30 minutos, uh, dos veces a la semana. Quizás lo puedo hacer tres veces, cuatro veces a la semana um, aunque alguna de las semanas voy a estar restringido por lo del y poner por ejemplo ponerlo cuatro veces a la semana y así tendría que cancelar más a menudo porque a menudo tendría otras cosas pero creo que esto puede ser más estimulante uh, para, para los participantes saber que esta, esta oportunidad está disponible veces pero quizás la, se puede venir gente diferente cada vez y quizás eso también sea bueno así que no sé quizás debería hacerlo como una semana una o dos semanas experimentalmente eh, varias veces a la semana a ver cómo sale yo me acuerdo que la primera vez lo hice varias veces a la mano El otro que encontré algo interesante es que esta vez lo anuncié una hora y media antes de que empezaran a mucha más gente y no sé si eso tendrá relación con eso porque antes generalmente avisaba media hora antes o 15 minutos antes y creo que la gente veía el anuncio muy tarde después de que ya haya tenido lugar la sesión y aquí, y aquí con este anuncio, aunque lo avisaba una hora y media antes la gente veía el mensaje 15 minutos antes a menudo no sé qué hacen esos likes que la, que la gente le da a los momentos será que los likes son como reshare entonces la gente lo ve de nuevo, o no sé. Um, entonces eso es la otra, la otra cosa. Uh, cuatro veces, 30 minutos a la semana. Entonces sería como lunes, martes, miércoles, jueves y si viernes tengo la sesión en, para los staff aquí en KRC. Así que eso hay conflicto y los domingos. Y ahí son apenas cuatro. Wow. Entonces de repente hay una reunión, la cancelo el lunes. Después de la siguiente semana la hacemos el lunes. Después. no sé, sea, hay otra cosa y cancelo el miércoles, etc. Quizás esto. Hmm. Quizás.. No sé.. Quizás una de estas sesiones puede ser como intermedio o avanzado Donde hacemos conversación Si hiciéramos conversación sería más entretenido Pero no sé cuánta gente que pueda participar regularmente en una de conversación Quizás lo podemos hacer y, y a ver si la gente viene ¿Mm? Así que ese es una, eh, un, un, un, un tema La frecuencia lo otro de la metodología entonces, eh, volviendo al tema principal que es cómo hacer esto las expresiones eh, creo que he estado haciendo varias mmm, he probado varias combinaciones um, una manera de hacerlo fue lo hicimos con el Javi que era ya súper bien avanzado entonces eh, lo que hicimos con Javi cuando estaba solamente él le di eh, como entonces eh, como siempre eh, le hago que los participantes le elijan el, el tema el tópico del día y así tengo más eh más pamión que que, que, no, que no puedo preparar porque la gente lo va a elegir entonces lo que le di fueron como 15 vocabularios o expresiones eso es lo que hicimos primero y las anunciamos aquí empaquetar pero esto se me debió haber demorado un montón no sé qué hicimos cuando creo que le dije a Javi que me diera verbos sí, hicimos esa lista después con esa lista hicimos una conversación improvisamos una conversación y casi no lo escribimos creo que hablamos nomás lo tengo acá, a ver, a ver, a ver, eh, okay. mm. eh, grabamos no ¿no? Okay, grabamos Hagamos un poco práctica porque en Family Mart... de botellas. un poco más ¿Cómo se dice? Un gol un ungon하게. Como menos imponente, podría ser 우리 Ah, sí, sí, sí. Irano, atómico. va confundido derecha acá, como si están empezando a conocerse con su Con su novia y le quiere invitar ¿No? A, a tomar un poco aquí Ah, mi celular está Más complicado <risa> uh, Bueno <risa> Bueno, sí, Corea, Esto era la... del tomar Y el siguiente no, entonces fue, No, eso no lo tengo grabado Ok Eh um, uh, Estuvimos el diálogo um. Ah, lo tengo Creo que lo tengo en reddit A ver, busquémoslo Antes del, del 10 O sea, el 7 Aquí está. Huh. Oh, no me acuerdo. Pero um, creo que hicimos un diálogo. Este es un formato. Okay? Este es... Eh, formato... Uno. Formato 2. Es... Um, Ah, formato 2 es um... le encargué a cada participante que formara una oración para ser parte de una conversación o sea, están los participantes A, B, C, D, E, F etc y dije, ah, ok diga algo sobre viajar porque creo que también lo hicimos sobre el viaje la persona A dijo: Me gusta viajar. Entonces ve, dígale algo a, a, como en una conversación. Entonces ve, donde oh, ¿dónde piensas viajar? ¿Qué? Todo esto, etcétera. Entonces cada vez que a A decía eso, yo le traducía esto al coreano. 여행이 <risa> 좋아요 y le decía al a la que lo leyera. Se le ve, después lo leen, después se lo leen, se lo Este fue otro formato bien interactivo. La gente creo que se divirtió uh, haciéndolo, pero um, es difícil explicarle a la gente que esto es lo que tienen que hacer. Así que, si este es el formato que, que decido hacer creo que necesito grabar algo de antemano o incluso hacer como un, un diagrama animado para explicar cómo, va, cómo vamos a progresar en este formato para que la gente... y no estoy seguro si este es la me el mejor modo de aprender expresiones porque como que se repite un poco o no se repite no sé pero creo que la eficiencia de aprender idiomas al minuto por minuto no es tan no es tan eficiente este aunque es más interactivo. Uh, y también no se requiere mucha mucho mucho conocimiento del idioma. Porque la gente lo está inventando las frases en castellano. Formato 3. Eh, ¿Cómo era el formato 3? Um, creo que yo les inventé... Porque traté esto varias veces. Esto. Pero la gente eh, se confundía a menudo confusión, también decía ay pero yo no sé qué oración inventar entonces creo que hay un poco de uh, problema de, de la creatividad no o sea, aquí cuento con la creatividad de los participantes para que sea interesante a ver, uh, en el formato 3, lo que hicimos fue yo le inventé a, a b, c, d, e, f cada uno su diálogo el diálogo mm. se lo escribí en castellano después en coreano castellano en coreano le decía a cada uno ok lean la, lo, que, lo que le corresponde a usted en coreano esta parte lo va, lo va a hablar y um, eh, es, uh, este ejercicio me, me me, eh, creo que esta fue la última sesión Me Llegó, me llegó al límite de, de mi habilidad, de mi cerebro de procesar esto Porque entre estar escribiendo esto y traducirlo al coreano Y decirle a la gente leal a usted No tenía tiempo para pensar cómo hacer este diálogo Cómo estructurar el diálogo para que cada línea eh, hubiera una expresión nueva Para que la gente pudiera aprender No Era demasiado trabajo e incluso, y también la gente podía leer más rápidamente podía leer un poco lento, pero igual la gente podía leer más rápidamente de lo que yo pudiera escribir entonces, eh, como el 30% del tiempo la gente estaba esperando um, la siguiente expresión así que este otro formato uh, uh, Teacher Heavy A ver, formato 4 uh, Lo que hicimos aquí O sea, eh, eh, esto es algo que hago a menudo uh, Bueno, hay una combinación La primera parte es Le digo a la gente Ok, elegimos un tema Que se es comida Comida es más visual, depende del tópico, porque una vez que hicimos familia no tenía mucha visual. Pero en la comida voy a Flickr, busco Creative Commons License Pictures con este tema. La gente dice que se yo, Pibimpa. La busco, le subo la imagen, le pongo el, el Creative Commons uh, Attribution Information, el URL pero entre poner el dibujo y poner, o sea, entre bueno, eh, eh, lo pongo para, para que sirva como de guía visual y uh, la gente dice eh, arroz frito o algo así arroz, bueno, pimpa era fácil, pero por ejemplo dice caldo de pollo no sé cómo se dice caldo de pollo en coreano, pero sería como taco ¿Supu? Quizás. Sí, tacchuk. Y um, para practicar esta expresión tacchuk, le, uh, le dije a la gente, ok, aquí tengo uh, cuatro cosas que usted puede decir sobre la comida. Uh, bla, bla, bla, machita, talda, tarajo. Chata, los sabores básicos. Entonces, la gente uh, tenía, le dije a la gente: Ok, practique la palabra que aprendió diciéndolo en, en, en combinación con otra expresión usada para escribir en el comienzo. Entonces, talda. Y si la gente no sabe cómo usar el ok, que está bien. Solamente diga takchug, talda. Ok, no, no está, eh, se, se, se, igual se transmite el, el significado um, Entonces, uh, este era un modo eh, Hacerlo uh, estos, estos diferentes modos no lo tenía pre-planeado -plane Nada más pensaba, ok, tratamos de aprender expresiones de una manera un poco interactiva esto es lo que llegué y lo inventé, y um, como más pero a la mayoría de veces era un poco awkward y también un poco lento. Entonces, la gente lo tenía comparado con los 30 minutos que la gente estuvo en el, en el chat, eh, no hubo suficiente práctica. Eh, la gente estaba esperando que yo escribiera, etc. Así no sé cómo podrías mejorar esto, pero sin preparar. <risa> lo, que, lo que yo quiero en estas diferentes actividades es. Uh, casi cero preparación O sea, las telenovelas tengo que preparar un poco eh, Conseguirme el video y todo eso Pero eso es como que es una vez No preparo cada sesión Entonces, uh, mínima preparación uh, Entonces lo que estoy tratando de obtener aquí es Mínima preparación Maximizar la participación Para que practiquen o, Y práctica y también uh, incrementar un poco la interactividad. Un poco. Que es como relacionado. Para que sea más divertido. So, esta es la meta. Pero no sé cómo, cómo lo haremos. Bien. A ver, a ver, a ver. Uh, uh. ¿Qué más? ¿Qué más hemos hecho? Um, algo combinado con esto um, Creo... Creo que era como una mezcla de este formato 4 con el formato... 3 donde le decía a la gente, ok, la gente, dígame una palabra. Se le tradujo la palabra, creo que eso es con las familias. Después le agrega una expresión para esa. Ah, una expresión uh, sobre eso. Um. Una expresión. Um. la gente repetía leía la expresión um, creo que hasta el momento este es el formato el mejor formato uh, pero hay un poco, hay varias eh, Uh, varios bottlenecks. Okay. Uno es el buscar una imagen uh, buscar la imagen, uh, traerlo al, al, al chat, ponerle la información de la esencia esto te demora bastante tiempo, la gente está esperando ahí 30 segundos 40 segundos mientras el tiempo pasa después uh, encontrar esta parte las las los, como los elementos con la que la gente va a hacer el ejercicio para cada uh, expresión para poder eh, hacer práctica inmediatamente esto no siempre lo puedo encontrar uh, la última vez lo hicimos sobre los eh, estados emocionales y no, no no pude pensar en nada que, que puede, la gente podría agregar o us usar para aplicar las el término nuevo que hayan aprendido entonces la pregunta si le gusta o no le gusta la estado emocional pero en el sabor en la comida hay varias opciones sí. entonces una cosa que necesito averiguar es si, si para un para una combinación infinita de temas si siempre es posible encontrar teóricamente um, esta frase de reacción uh, también es un poco complicado a la gente entender cómo es el formato de esta sesión, o sea la gente, me tiene, la gente tiene varios puntos de interactividad, entonces la gente eh, me dice una palabra en castellano, yo la traduzco, después requiero que la gente con esa palabra coreana traducida que creen una, una oración usando estos formatos que, están, que estaban disponibles, pero... Uh, necesito un, una función como sticky En el, en el chat room <risa> uh, Para que esté ahí permanentemente Porque hay gente hay, Siempre hay como un tercio de la gente Que participa por escrito Y porque participa por escrito Y también yo estoy escribiendo Lo que, lo que, lo que le, les digo a la gente Para que lo puedan ver Cómo se lee Y por eso las palabras que puse al comienzo Sobre talda da, y todo eso Se van para arriba y, no, y ya no se ven la gente se olvida que estuvo ahí, entonces dicen oh, ¿cómo voy a hacer una oración en coreano? yo digo, ah, pero le mostré como eh, unos formatos estándar uh, la, la razón por la que estuve haciendo eh, esto hoy es para pensar en un formato diferente que cumpliera con estos requisitos no requiere preparación Uh, hay más interactividad Y sirve como práctica Uno, Participación y práctica y Más participación y práctica Y también un poco de interactividad Que sea divertido y, um, Pero ya pasó Medianoche, estoy medio cansado Así que lo hacemos otro día Pero uh, por lo menos sirvió Para hacer un, un, un sumario De lo que he hecho hasta ahora Y cuáles han sido Los, los eh, los bottlenecks y cuáles han sido las desventajas y ventajas de cada formato okay. eso es todo por hoy